¿Está usted de acuerdo con la remodelación de la isleta de la avenida Libertad en San Francisco de Macorís? Eh, la producción hoy se ha movido hacia el litoral municipal y vamos a ver, resulta en este caso Ay, Dios el ayuntamiento Dios. de San Francisco de Macorís ¿Y realiza remozamiento, claro. ¿Qué, qué, cada claro. gestión, pero qué bueno, Francis, sí, que tú estás aquí. Yo sí. hablé de eso ayer. el parque. Vaya uno y graba, a, a, a, haga una sí. imagen, 30 segundos, el parque de allá afuera. Vamos afuera, a ver. Para que lo Remozamiento de la Avenida Libertad Ciudadana espera e inicio de obras prioritarias. La actualidad se lleva a cabo trabajos de remozamiento de las isletas ubicadas en tramos de la Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Accionar que ha cuestionado al considerar estos trabajos no son obras prioritarias. Recordamos que en los últimos meses se han realizado varios llamados a huelga los cuales han sido motivados según sus convocantes, por incumplimiento de las autoridades locales para el inicio de obras prioritarias, entre ellas construcción de puentes peatonales, acondicionamiento de calles, remodelación del mercado municipal, entre otros. La nota o el, la parte del tema de hoy, ayer el alcalde del Ay. municipio, San, el sitio NG de La Rosa, se pronunció al respecto, dijo que las remodelaciones de las isletas se están realizando con el, eh, con el presupuesto de este año que está a punto de culminar de culminar y que tiene previsto continuar estos trabajos hasta tanto sea aprobado el presupuesto para el año entrante. Vamos a ver, Yerjam. Bueno, miren, honestamente a mí lo que en la gestión del ayuntamiento, que me perdone el señor Siquio NG de Las Rosas, que me perdone, pero esa gestión lo que me da es pena porque señores van a pasar los cuatro años van a pasar los cuatro años y no vamos a ver absolutamente nada resuelto en San Francisco de Macorís. El, el esa es tu percepción, verdad porque está trabajando, es lo que veo aquí Vamos a ver las declaraciones Vamos a ver las declaraciones, sí, sí, por favor Vamos a ver la Avenida Libertad es la principal avenida nuestra este, y yo tengo el interés de remozar por parte, ahora mismo estamos interviniendo con el presupuesto del año 21, eh, tres tre isletas. Ya en el presupuesto del 2022 incluiremos otra isleta más hasta que podamos concluir. Pero eso es parte de, la, de las obras de la ciudad. La principal, estamos esperando días para que se vence el plazo de abrir la, la licitación, que estamos hablando de la remodelación del mercado público de aquí, con una inversión de 84 millones y pico de pesos. Y para el presupuesto del año 2022, vamos a hacer, aparte de esa remodelación del mercado, un mercado satélite en la salida de Villa Tapia y el mercado de productores que en la actualidad se está haciendo en la plazoleta de Inepre también lo vamos a construir en un área de 4.500 a 5.000 metros para ir sacando de la ciudad y también ir, eh, el mercado es para despejar un poco el mercado actual. Es decir, que tenemos muchos planes de importancia para el próximo año que comienza dentro de un mes, este, incluyendo la remodelación o la ampliación del cementerio nuevo. Todas esas son obras necesarias para el desarrollo y los buenos servicios en San Francisco de Macorís. Ahí está, vamos a ver bien, miren. Pero tú no me vas a... a no, no, a, entonces, es, es, el, es, el, es, el escenario tú, es suyo. Tú no vas a, no no, me vas no. a contaminar mi comentario no, no. ok, bien Mire, atención al señor alcalde Eso Primero vamos a comenzar por eh, eso de la isleta La remodelación de esa isleta que se ha hecho en varias ocasiones Si no tiene un sentido, un fin que termine beneficiando a la, a la población Por ejemplo la van a poner más pequeña para que la calle sea más ancha. Tiene un sentido lógico, ¿verdad? Eh, vamos a sembrar la, eh, unas matas que, que van a reducir l, l, el grado de temperatura. Tiene lógica, pero no le explican a la gente nada. Por ejemplo, el parque de aquí, del frente a Telenor, de eh, la mamá. Plaza eh, Peña, Gómez, Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez, la desbarataron. Y nosotros pensábamos que era una cuestión Que iban a ser extraordinaria ahí Y están poniendo lo mismo que quitaron Lo están poniendo igualito Qu Quitaron unos, unos eh, eh, ¿Cómo se llama esta cuestión? Unos bancos que habían ahí bancos, Banquetas sí. se diga. Y pusieron la misma Más fea Y, y de menos calidad sí, ¿Qué es esto? Aparentemente no hay una planificación Pero no solamente eso Atención al equipo de, de, de, de comunicaciones del ayuntamiento si ustedes están haciendo algo, por ejemplo, eso es lo que ustedes tienen que promover y decirle a la gente qué están haciendo y para qué. Eso es lo que, eso es lo que debe hacer un equipo de comunicación de una institución pública. Informar qué y para qué. Pero no lo están haciendo. Y yo no veo, eh, por ejemplo, el diésel del, del mercado, pero tiene más de un año. Miren eso, señor. Ellos desbarataron eso Miren los banquitos, por cierto, feísimos. Eh, los otros eran más bonitos, eran sí. como más elegantes, como que tenían como una... Pero claro. bien, yo no soy arquitecto ni, ni nada de eso, ni ingeniero. Pero miren, eso estaba justamente así. Que me acusa el ingeniero, que es muy amable. Yo conocí al ingeniero ayer, muy, un señor muy amable, pero esto no es personal contra nadie. Pero yo no veo cuál es la diferencia de debaratar eso y volver a poner el mismo cemento que tenía. No, no. Pero vamos a dejarle el beneficio de la duda. Tal vez que van a montar algo ¿Cuánto diferente ¿Cuántos meses ahí. que tienen? No. Y, dura, y, y hay una persona que trabaja ahí que trabaja 10 minutos mira un porque me gusta como que ella como que da un da el que trabaja ahí va pica 10 minutos y después se va eh, dos horas y te ve para que solo y después vuelve a picar dos minutos más o diez minutos más qué es esto sino tenemos que comenzar a respetar al pueblo a respetar a la gente y yo no veo planificación aquí en San Francisco y, y, y retorno a la gestión de Alex qué hizo Alex Primero intentó eh, organizar el mercado. Y se armó un lío ahí, claro, él lo hizo de manera improvisada, no debió hacerlo así. Organizó todos los parques, rescató todos los parques de San Francisco de Macorís, tenían vida en la gestión de Alex Díaz. Eso hay que agradecer solo a Alex. No, agradecérselo, no. no eh, destacarlo. Pero además. Se empeñó porque los parques sí, estaban hechos. Es, no, no, no, los remodeló todos. No, no, no, tenemos que ser objetivos, Francis. Sí. Los remodeló todos. Sí. Por ejemplo, aquí nadie iba a la Plaza de los Mártires. Nadie. La remodelaron y era un lleno todos los ¿Y domingos de aquí, todo. en y la, al la, el el parque verde nadie iba porque era un arrabal. Lo convirtieron en otra cosa y eso es un lleno. Ve ahora para que tú veas? Y el del avión. Sí, y aquí aventura Simón. Nadie tejada iba. Frantejada o sea, dijo que con lo que costó ese avión se compraba uno nuevo. Sí, fue Eso fue, <ríe> pero bien. Por lo menos lo rescató. Señores, y vayan a esos parques. Y además. Lo que es la contaminación visual de San Francisco de Macorís La basura Aquí no había basura por ninguna parte La contaminación visual todos esos solo lo que había en la calle Lo quitaron todos Y además, ¿qué hicieron? Los badenes Aquí había, había unos badenes en San Francisco de Macorís Que tú no podías pasar en un carro Lo levantaron todos Niño López Y los, ¿cómo se llama? Los imbornales Que antes eran hoyos Ellos agarraron y lo levantaron Entonces, eso es una gestión eficiente Pero además Y termino con esto Las calles ¿Sabes lo que hicieron? como antes había una cogioca eh, con la cuestión de la pintura de la calle, compraron una máquina, que yo no sé cómo se llama eso, que te pone la, la pintura, que es como una goma, que no se sabe dónde está eso, porque yo vi que estaban pintando el otro día con pintura normal. Entonces, una gestión eficiente, la de Alex Díaz, qué pena que el pueblo no lo entendió en su momento, qué pena que el pueblo no lo entendió en su momento, hoy lo quisiéramos tener ahí. Alcalde, busque asesores, pero gente que no quiera tumbarle polvo a usted y que le celebre los chistes a usted para quedar bien con usted, busque gente responsable que realmente quiera el desarrollo de San Francisco de Macorís. Caramba, que hay muchísima gente que le quiera aportar a usted. Bien, Carolina. Bueno, la verdad eh, le decía Francis que él no estaba aquí y ayer hablábamos del tema y nos hacíamos varias preguntas, queríamos saber cuál era la situación de la eh, remodelación de la eh, del cambio en estas isletas de la Avenida Libertad, pero una de las cosas que a mí realmente me indigna, no lo que está haciendo Siquio ahora o no, sino que vemos que cada gestión municipal que llega a la Alcaldía de San Francisco de Macorís tiene que romper las isletas de la Avenida Libertad, por una u otra. Se hizo en la gestión de Félix Rodríguez, se hizo en la gestión de Alex Díaz, se está haciendo ahora en la, en la gestión de Siquio. Sencillamente, yo digo, es un dinero... Del presupuesto que se coge Y se echa el zafacón Porque ya ese que fue invertido en las gestiones pasadas Se perdió sencillamente Pueden ser 100 pesos, pueden ser mil pesos Pueden ser medio millón de pesos Es el presupuesto de este año que se debe de agotar Y que ya estaba estipulado Pero es un dinero que ya el que se invirtió ahí En las pasadas gestiones ¿Qué pasó, jiren Excúsame eh, tú dijiste ahorita fuera de cámara que eso lo dejó Alex Díaz eso Pero, pero presu... un espérate un momentito, uh -huh. espérate un momentito, espera un momentito. Adelante. Eh, escúchame, Carolina, es un detallito ahí importante por, eh, para, que, para, para que lo analicemos. Si Siquio entró en, el, en abril en el 20. del 20, ¿verdad que sí? Correcto. Así ¿No podemos estar ejecutando algo no que se eso lo aprobaron ellos en, en diciembre del, del 20? Del 20. El presupuesto que se está ejecutando sí, ahora es el aprobado por ellos mismos en diciembre. Te voy a explicar. O sea, Adelante, no puede, dale, no te voy no a dejarlo en el aire. No, no, Yo Te hago voy a explicar. Voy a explicar? ¿No? Al momento que Siquio llega. Sí, al, no. al momento Pero que llegue, Al momento que llega Sikio a la alcaldía, 24 de abril, de abril 2020, mm -hmm. aún estábamos en cuarentena. Ese presupuesto estaba en empezó a ejecutarse en diciembre, eh, perdón, en enero 2020, en gestión de ALEs. Uh -huh. Cuatro meses después correspondía entregar la, la, ejecu uh -huh. la ejecución. Uh -huh. Resulta que al entrar el proceso de transición a la nueva administración, esas obras que iniciaron automáticamente no concluyeron porque tampoco se iniciaron en el tiempo, pero sí se vea entregado la primera partida. Cada ingeniero estaba comprometido. Uh -huh. Suponiendo que empezaron a trabajar después de las elecciones presidenciales en, en julio. Uh -huh. Apenas tenía dos meses, eh, tres meses, eh, Siquió. Al sí, no concluirse en ese año... Sí, sí, Exacto. pero es para así que se va recogiendo. Esos mismos costos están abiertas. Las obras no se están terminando, se está trabajando tiene que ser transferido al presupuesto 2021 uh -huh. para su continuidad y conclusión. ¿Qué se hizo en el 2021? No, no, esto lo que ustedes lo están que viendo, ¿Lo que estamos haciendo ahora en diciembre? No, no, lo que se está terminando ahora en diciembre. Ahora, ese trayecto de entrega es justo lo que a le llama la atención cuando yo dije fuera de cámara que recuerden que esas obras estaban ya estipuladas en el presupuesto 2020, que al momento que Siquio inicia... No es Siquio que la inicia la ejecución, es Ale, y se la deja Siquio. Siquio, en el nuevo presupuesto que tiene que presentar en octubre de cada año, ahí tiene que recoger todas las obras que están en ejecución y pasan igualitas con los costes que, que, que todavía faltan al presupuesto del siguiente año. Muy bien, vamos a buscar el presupuesto del ayuntamiento. Entonces, en Samantha, partiendo en de, de lo que más me... Llama Pero la eso atención. Es en cuestión presupuestaria, que es así sí que se hace. Bueno, eh, la parte que quiero enfocar es ese aspecto de que vemos que no hay... O oh, sería bueno que Ale llame para que explique cómo era que, que se hizo. Eh, eh, el trabajo de continuación que se supone que deben de tener las gestiones, no solo municipales, sino en todos los estamentos del Estado. Cuando no se continúa o no se entiende que lo que el anterior hizo estaba correcto, el que llega viene a hacer los cambios que se hicieron que ya se habían hecho. Entonces, ¿qué pasa con esto? El dinero que se invirtió, por ejemplo, para ese parque de aquí de aquí frente a Telenor, ese de, esta, de este año. Es, pero no me refiero al aspecto del presupuesto ni del sí, año, okay. sino de un parque. ¿Cómo vamos a ver de este año? No porque no estaba, no vimos nunca a. a tú partes desde de lo que tú entiendes, Cierto, que exacto. es lo que tiene, desde el punto de vista lógico. Lógico. Eh, tú te raro, raro, yo sí. no me sumo realmente porque no lo sé, pero <risa> eso es lo que tú entiendes. Por ejemplo, este parque de aquí de, de frente a Telenor, cuando se remodela, que se le pasa la mano en la pasada gestión, ¿verdad? Sí. Bien. Ya hay un dinero invertido. Ahora ponemos la imagen, de nuevo se está haciendo prácticamente lo, lo mismo. mismo ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con el parque de aquí frente a, a, a Ede Norte? ¿Cómo es que se llama este? Juan el del de avión, el de Juan, el Juan de Dios, Dios ¿Ustedes recuerdan cuando entró Fineta, que quedó, eh, que hizo, se eh, que, que sustituyó a, a, a Félix eh, los, los meses en que debió de salir de la gestión eh, municipal? Josefina, Josefina, Josefina Camilo. Camilo También se pusieron a remodelar ese parque de ahí, del, el de frente a, a Ede Norte estaba dentro del presupuesto cuando ella lo asumió. Pero el, manejo, el mal manejo que hubo en la remodelación de ese parque, que no fue quedó un escándalo, nada no quedó nada. fue un escándalo. Pero entonces cuando llega Alex también se debe de continuar el remozamiento del parque. O terminarlo donde hubo una malísima inversión. Traigo estos dos ejemplos y sumándole a esto de, de la Avenida Libertad, y destaco, ¿no? O sea, no es enfocando el tema de Siquio, sino es la continuidad de las gestiones, es la inversión y el desperdicio del dinero. Cuando tú te pones a sumar y a calcular el dinero que se va, que se queda en el aire por malas eh, planificaciones, por no sencillamente hacer un trabajo de continuación o de dejar las cosas o evaluar si es factible, si hay otras prioridades o otras necesidades en otras comunidades. Me gustaría, nosotros nos ven de, de toda la parte alta de la ciudad, de todos estos sectores por allá, que hubo trabajos que a través, o sea, lo que, los trabajos de asfaltado que se estaban haciendo, no se pudieron continuar supuestamente porque les, había que hacer un trabajo previo de las calzadas, de todo lo que va antes eh, de las Es y definir el área de aceras y contenes para aceras y poder containers. hacer el asfalto, o afirmado primero. Es cierto, es un asunto de presupuesto de que este año... Pero entonces tú dices, estamos arreglando un parque que no necesitaba arreglarse, pero tú tienes todos esos trabajos de esas comunidades necesitando sus, sus calzadas, por ejemplo. Entonces, cuando tú hablas de prioridad, tú te vas a las necesidades más reales. Estas no son necesidades así impactantes, que podrían surgir un efecto de beneficio para esas comunidades que están necesitando que se les arreglen sus situaciones en sus, en sus, en sus barrios. Entonces no es una prioridad. Ni lo del parque de aquí frente a Telenor, ni lo de la Avenida Libertad. Porque cada gestión municipal, señores, San Francisco de Macorís entra, tiene que pasarle la mano a la Avenida Libertad. Un dato que necesitamos saber el porqué del corte de los árboles, eso es otra cosa. En la gestión de Alex Díaz era un escándalo porque los árboles lo cortaron casi todos. En los diferentes parques y en la misma Avenida Libertad. Sí, en ese caso... Eh, Porque rompían las... las la, la, En defensa de Alex exactamente, ya tú lo acabas de decir. Sí, Eras que las raíces que voy, de, las, de las plantas... Entonces, las gestiones anteriores que sembraron los bendecidos árboles no previeron no eso. No calcularon eso. Ahora Entonces, calcularon. ahora, ¿por qué se están cortando? Por ejemplo, el... el, el Entonces, ¿Cómo se llama? El laurel. Sí. El laurel, eh, eh, a, a, a través del tiempo, rompe mucho. Entonces... La, Ahí es, que, que, ahí es el punto, el, el que he enfocado. No, no estoy hablando de la gestión actual. Ni, o sea, es un asunto de, de, de planificarte en el sentido de que el bendito dinero de las instituciones no se, no se pierda. así señores. ¿Cuántos cientos de miles se invirtieron en San Francisco de Macorís para sembrarlos de árboles? ¿Cuánto costó sembrar esos que debieron de cortar porque iban a romper las aceras? Aunque le aunque presentó supuestas donaciones... Sí, se benefició una empresa, un vivero, que, que era la que le vendía y... Mira esto y, es que pasó con las palmas que él todo. sembró, sí. que se, se, se dañaron, sí. se, se marearon, no sé cómo es el nombre a nivel técnico. Eh, Tenía buena técnico, intención eso. Sí. Buena intención, pero no se previó, no se sí. previó que no, que, que, no, que no era factible. Entonces, de buena intención está llena la vida. Pero esas buenas intenciones, tú debes de llevarlas de la mano con investigación, con planificación y que no se pierda el dinero del claro. pueblo. Es sencillamente eso. Mira, yo estoy de acuerdo con que toda inversión, su retorno, sobre todo de la ciudad, debo entenderla de esta manera, debe de tener un retorno, un beneficio social que, que justifica el medio o la inversión. En, con respecto al al proceso de inversión de San Francisco de Macorís, me satisfizo mucho ver a, al alcalde explicar en esa forma que de ahí hay parte, sé que parte ya ya que es lo que ha debido de hacer el Departamento de Comunicación, porque alcaldía, en la alcaldía no solamente se ha preocupado por la eficientización y la transparencia del dinero, que de hecho fue reconocido esta administración por el cumplimiento de todos los controles que tiene... Eh, presupuesto nacional, tesorería Una y preguntita. sobre todo lo que va de año. Ahora. Una preguntita. ¿Se están rifando las obras? ¿Se están sorteando como manda la ley? Entiendo que sí. Bueno, yo debo de... Yo voy a... Que me llamen los ingenieros. Yo le voy a dar un dato a todos para que ustedes públicamente. Sepan. Yo le voy a dar un dato público. Miren. Entonces, con respecto a la obra de aquí frente a Telenor, ciertamente no me siempre. ha preocupado el modo de... Desarrollo que ha tenido. No sé si es un ingeniero, si es un maestro constructor, si en esta prima fase luego eso tendrá un tratamiento de refinamiento, pero yo se lo voy a comentar así que cuando pueda personalmente. Porque no solamente es que haya remozamiento, es que el remozamiento diga desde su prima fase, la planificación e implementación que tiene el responsable de la obra. Porque lo que veo no tiene mucho refinamiento en el, en, el, en el compromiso de la inversión. Es decir, cuando tú ves lo que se ha hecho, que se han dejado los adoquines o los ladrillos, simplemente se le está creando una mejora al área... Eh, de tránsito peatonal y que espero que vaya también acompañado de la isleta y hay algo que yo quiero eh, sugerirle, sobre todo en el parque José Francisco Peña Gómez, he visto que esos árboles de laurel aunque tienen un espacio importante o terreno que no afecta la, el concreto ni las aceras sí debe ser podado Está muy oscuro el parque, está muy cercano y quizás haya que quitarle algunos árboles porque hay que complementar la visual del parque y que permita que el parque no se convierta en un escondite, en, un, en una cueva, parece una cueva en esa parte ahí porque están muy tupidos. Eso es obligatorio que hay que podar. Ahora, con respecto a las obras que yo aproveché y he aprovechado para explicar que en inicio, es a partir de este año que creo que Siquio va a poder tener a plenitud la ejecución de un presupuesto propio desde la visión que él proyecte a través de su departamento de presupuesto. Deben observar dos aspectos las obras que el movimiento popular ha establecido y que correspondan al ayuntamiento, porque los cuentes que se han hablado y que dice aquí no es del ayuntamiento. Pero las del ayuntamiento sí que yo debe priorizarla y tenerla en cuenta. Pero también no escuché a mi amiga, a nuestra amiga encargada del tema de los presupuestos participativos, invitar a, o creo que sí que invitó a las asambleas de este año sí Carolina yo, no yo no he visto no no no a, nosotros eh, no nos invitación ha a asamblea pero vamos a, a el año pasado que es, inmaculada que corre. es la celebración pública de la, sí, del ayuntamiento yo, atención inmaculada Así Ella no que, la Ella ve no el, no el, el, el programa y responde <ríe> ah, a nuestras bueno, preguntas. Bueno, pues, sí. Pero hace la, labor. hace la labor de la relacionista pública del ayuntamiento. Que sí, responde. debe tomarse en cuenta. Eso eh, es verdad. Bueno, no sé atención, ya, David. ¿no? Mira, Tomás... Entonces, esos aspectos son los fundamentales durante un año de gestión. Cada año, al no. llegar el mes de junio, ya debe estarse reuniendo en cada bloque de comunidades y allí. Eh, expresar sus necesidades esas necesidades se van priorizando en el mismo terreno y hay un reglamento de presupuesto participativo y son de las cosas que el alcalde debe de tener pendiente ese dinero se especializa dentro del presupuesto que es un proyecto que debe iniciar a la presentación en octubre al consejo el consejo deberá de realizar las reuniones y consultas y este proponer algunos cambios o propuestas. Bien. Ahora bien, Siquio debe dirigir ese proceso porque es a la alcaldía que le corresponde y yo públicamente les digo que voy a acompañar a Siquio en algunos Procesos. Pero él se deja acompañar porque la información eh, que tengo es que... Eh. No, Pero no, que no. yo no escuché a Francis es dando el comentario de manera directa en... del tema de la avenida Libertad. No, ¿Cuál es, es que la avenida parecer? Libertad pensé que lo había explicado porque ya yo lo iba a decir en mi turno. ¿Qué? De la gestión que, de pasada, que viene pues. ya para concluirse que fue de, la, de los caramelos okay. que le dejó la, la administración pasada. ¿Cómo los caramelos? Sí, porque... ¿qué? Los caramelos Pero, un término. Eh, vamos a ser sinceros, lo que Ale le dejó fue así que fue el pueblo bien Trabajando. organizado, limpio sí. y organizado. ok. Ya la parte de Pero la. le dijo los caramelos, como con una cosita. No, bueno, porque no le, dejó, no le dejó iniciar. El... Claro. Mira, no le dejó, no llamada, no llamada, no llamada, le dejó llamada, iniciar un proceso sí. de inversión inmediata, porque ya estaba consumiendo. Una crítica, Alex, le tengo una crítica, sí. Buenos días. Vamos a ver. Felicidades, buenos días. Buenos días. Felicidades. Gracias. Gracias. Yo quiero. Una eh, ah, con okay. relación a la remodelación del mercado. Yo considero que el peor daño se le puede hacer a la región del norte esa remodelación del mercado, porque eso conlleva que vamos a esperar unos 20 o 30 años para tener un, un mercado modelo. Tienes razón. Tienes razón. Con, con otra parte, sacando ese mercado de ahí, con solamente con esa medida se, se resuelve el 50% de los taponamientos de, de, la, de, la, de la ciudad. ¿Y quién puede con los mercaderos? Uniendo, uniendo la, la calle Bonó con... con del lado de la y la Castillo y sacando el mercado de ahí se resuelve el 50% de, de, del tránsito de los tapones. ¿Y quién puede con los mercados? Tiene razón el amigo televidente bueno. con esa propuesta. Atención, alestías Mira. Como digo lo bueno, tengo que decir lo malo. En su gestión, hay unos equipos ahí que, que se dañaron y que nadie respondió por ello Llámame. Lo tengo pendiente. Retroexcavadora. Sí. Camiones. Camiones. Volteos. Para sí. pala mecánica. Y creo que un, una motoniveladora, un Greda, como sí, se le dice popularmente. Sí. Y nadie respondió por eso. Sí. Y la retroexcavadora según me dicen, costaba más de 10 millones de pesos. Costó, como eh, digo lo bueno, querido amigo, costó, tengo que decir lo costó, malo. Costó 11, no con Ale, costó 11 con millones, Ale, justamente diez, meses antes de que Félix abandonara la alcaldía, nuevecita. Comprada vía licitación, porque nosotros participamos como observadores. Y eso ciertamente que me preocupa y son de los puntos que pienso tratar con el alcalde y que públicamente les digo que voy a empezar un proceso de acompañamiento para ayudar en lo que pueda a la gestión de la alcaldía con el propósito, con el propósito hmm. de ayudar a la efectividad de la implementación de medidas que tiendan a mejorar las condiciones del Franco Macorizano ahora, ciertamente que mucha gente de, de, dice pero el alcalde está muy interesado en trabajar y desarrollar ¿Pero de quién, quién que dice eso? porque yo no lo he escuchado no. el pueblo, está, el pueblo está, dice todo lo contrario Sí. vamos, lo a, hacer, que vamos pasa, a hacer un sondeo ahorita lo que pasa es que ha habido un revés con el tema de la basura que yo entiendo también debe ya definitivamente ser cosa del pasado ya que se está haciendo una inversión Importantísima en vertedero Incluyendo que según me dio, me dio los datos Eric Risse hace como 15 o 20 días Ya recibimos en San Francisco Los equipos que conforman esa planta de, de reciclaje Que han necesitado ¿Y el dónde, manejo ¿Dónde están? Atención Eric. Están actualmente Dime en, dónde están zona para yo verlo. en Zona Franca, San Francisco en, los, en unos almacenes que están siendo utilizados como almacén, eh, que es una nave de esas de, de la zona franca. Y se adquirió las tierras de la entrada del al vertedero, una de ellas, no sé cuál, que es donde estaría a una distancia importante y prudente, porque el, el proceso... Tendrá que ser distinto. Ahora, Muy bien. yo le pregunto a ustedes, amables televidentes y a mis compañeros, ¿es posible lograr una ciudad más limpia con la actitud que tiene el ciudadano? Sí, sí, Ale lo logró. No, sí, Ale, lo logró. no. Ale se iba a morir si seguía en eso porque era atrás del que tiraba la basura. Pero Ciertamente o sea... que eso debe de venir con un comportamiento del ciudadano en el que tú y yo veíamos cuando veníamos de camino. ¿Y quién tiene pero que entonces, poner las reglas primero? La no, autoridad pero la autoridad pone la Obviamente que no que se, se puede cumpla. ser más complaciente. El comercio no puede seguir dejando a qué, los perros. Pero ¿y por qué no se hace un trabajo de supervisión y de fiscalización y de sanción de a los comercios, no Franci? Es gestión. Mira, si me aquí te someto a la justicia. Pero no es que yo, mire, es que yo difiero de ustedes. No, no, y los no, no, espérate. espérate. Las normas están ahí. Ajá. Las normas están ahí. Y el Estado tiene que hacerla cumplir. Sí, y se hacen cumplir. Ahora bien, en cuanto al comportamiento, vuelvo y repito, Siquio sí no va a poder hacer nada si no hay una voluntad también del comercio del ciudadano. Y no están los mecanismos. Claro pues que entonces... sí, eso es lo que vamos a implementar, eso es lo que hay que trabajar para que se implemente. Bueno, mira, Francis.